Pues ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a cocinar! ¡Hola Jengus! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estoy con mi mamá. ¡Hola! Y con mi mamá voy a cocinar una comida coreana que se llama samgyetang samketan. <risa> es ginseng. <-seng. risa> y que es pollo Es como una sopa Es y... como una sopa. <risa> sopa Sopa Sopa es que supu. Supu. Y comemos para aguantar el calor Porque aquí en verano Hace demasiado calor Comemos mucho samketan Para recargar nuestra energía ¡Pues vamos a cocinar! Bye. Lo primero que tienes que hacer es preparar el caldo Por eso mi mamá va a poner los plantas, las plantas en el bolso Abrimos el bolso Hwangi. Hwangi <risa> es, es algo coreano. Es muy saludable pero un poco amargo. Es muy buena para los que suda, sudan mucho. Ya ponemos todas las plantas en el bolso y cerramos bien para no, no salir. Cerrar. Cerrar. Cerrar. <risa> Primero preparamos el agua que cabe los pollos y luego ponemos el bolso de planta. Mi mamá dice tienes que dejarlo durante 30 minutos para que salgan los nutrientes en el caldo. <risa> Mientras hierva el caldo, vamos a preparar el pollo. Vamos a poner ingredientes. Primero pone los ajos, cinco, cinco ajos dentro. Y dos castañas. Y los sipen pechu. 5 azu 5 azufaipas a su faipas 5 pero pero tienes que eliminar los semillas porque sale tuxo toxo? con agua si es mi mamá dice ¿tocso? sale los tox tóxicos en la semilla cuando cuando cocina juntos, por eso tienes que eliminar los semillas. <risas> muy muy saludable cuando no tienes mm. energía y te recomiendo comer ginseng digo que te que la energía le junde chana ya estuvo no se le energía le junde no comota nada así <laughs> cruzamos <laughs> los pies ya <laughs> <laughs> cruzamos los pies bien! Para que no salir los ingredientes. Mi mamá está luchando con pollo. Vamos, vamos mamá. Mi mamá... ¡Oh, ¡Wow! bien! Preparamos los pollos. Después de 30 minutos, tienes que quitar el bolso de planta. Poner el pollo. Y vamos a poner dos pollos, pero el orilla es muy pequeño, por eso solo cabe un pollo. Aquí ponemos ginseng y así tapamos Tienes que cocinar 40 minutos para que cocinen bien y para salir los nutrimentos en el caldo wow. Estamos con samgyetan y vamos a ver cómo queda. Vaciotón de un bombo de un ¡Wow! Ay, Dentro a su paipas y arroz. Perfecto, así comemos con pimienta y sal ¿eh? <risa> <risa> mm. Mm. Mm. Mm. Mm. ¡Qué rico! Mm. ¡Qué rico! <risa> Vamos a probar el caldo. Supongo que será muy buena porque hay muchos ingredientes que es muy buena para la salud. <risa> Vamos a probar Bagoboxida. Mmm, mmm, mmm, muy mmm, mmm, mmm, mmm, se queda perfecto, perfecto. Parece muy suave. ¡Buen provecito! <risa> y es muy masticable, pero bueno. Voy a probar ginseng. 저한테는 막 찜통돈인데 그걸 하면서 막 재밌게 했어요. 그러면서 이걸 끓여서 먹을 생각하니까 너무너무 재밌었고 인삼 냄새가 너무 좋았어요. 이제 한국을 대표하는 인삼인데 그 인삼을 먹으면 기운도 나고 그래서 즐겨 먹는 음식인데 딸이랑 같이 만들어 먹으니까 더 좋았고 더 맛있었고 더 재밌었어요. 하시아 demasiado <웃음> calor. llevamos 3 horas,까지 3 horas grabando. Sigo oh. Es que ahora, ahora... Ay. Pero, pero así, divertimos mucho y siempre me, me encanta hacer algo con mi mamá y yo sé que algunos de mis chengus querían ver a mi mamá otra vez, pues ya. Yeah. Ya, yeah. ya. Y espero que te haya gustado mi video Y si te ha gustado Dale like Dale like Y suscríbete por favor Por favor Y nos vemos en mi siguiente video Vamos nos, nos Nos Vemos Vemos Chao Chao Hoy <risa> yo ¿Cómo pues, vamos, pues, vamos, vamos, vamos, vamos a cocinar vamos a co... NOPE Vamos a cos... NOPE Vamos a cocinar Cocinar Vamos a cocinar... Voy a cocinar.